carreteras eléctricas, agarrar el pasillo. Ah, no, restaurantes a mano, de ahí. mano izquierda, no, la la no, no, la no, no, no, Ah, y no, no, Tiene una pregunta, ¿sabes dónde están los ADO? En las escaleras eléctricas, de en el pasillo, Ajá. uno de los restaurantes, en de allí. Es la mano izquierda, la mano izquierda. Ah, y, el, y ahí, de ahí salen ah, y llegan, ¿no? Gracias. Jaja, otro video undercover. Ok, seguimos caminando, buscando la conexión. ¿Conexión?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 autobuses y para allá estaría la entrada así de sencillo aerolínea porque eh, siempre buscamos ¿Qué, qué, qué, la ver, línea que sea del el país el para, es el eh, porque es un poco más ah, no, nacional este es el y eh, para BGA para las presentaciones